En saludarlas a todas y a todos, le damos la bienvenida a la clase 2 del currículum del buen vivir. Eh, somos Claudia Álvarez de la Universidad del Buen Vivir, Paco Montaño y Silvia Fittipaldi. El objetivo de la clase es reflexionar sobre qué currículum del buen vivir queremos. Para eso, vamos a conocer dónde nació el proyecto de la campaña por un currículum global de la economía social solidaria. Una propuesta desde el territorio de las prácticas, con la Asociación de la Familia con Identidad Huartera. Son organizaciones campesinas de Santiago del Estero, Argentina. We are pleased to welcome you to class two of the lectureship of Buen Vivir. We are Claudia Álvarez, Silvia Fittipaldi, and Paco Montaño from uh, the University of Buen Vivir. The aim of the class is to reflect on what syllabus of Buen Vivir we want. So for this, para esto vamos a find out el proyecto de la campaña para un sílabo global de la economía social y solidaria También tendremos a tener una propuesta de los territorios de las prácticas de las comunidades de los vegetales. son farmers in uh, Santiago del Estero, en Argentina. Bom dia, boa tarde, boa noite. É un um placer receber a todos y e todas. Damos as boas-vindas a Turma 2 do Currículo do Bem Viver. Somos da Universidade do Bem Viver, Cláudia Álvares, Paco Montanha e Silvia Fittipaldi. O objetivo da aula é refletir sobre o currículo do Bem Viver que queremos. Para isso, vamos conhecer onde nasceu o projeto da campanha por um Currículo Global da Economia Social e Solidária. Uma proposta dos Territórios das Práticas com a Horta, o Pomar e as comunidades camponesas em Santiago de Estero, Argentina. Hola, nos encontramos en Predio de la Ucina. Me llamo Edith Chaparro, soy miembro de la AFI. Y también se encuentra en doctor miembro de AFI, y Nancy Gutiérrez. Bueno, la campaña del currículo eh, tuvo como puntapié el Congreso Latinoamericano que se llevó a cabo eh, los días 17 y 18 de octubre del 2014 aquí en Predio de la usina que es un espacio recuperado por las familias huarteras, campesinos y promotores territoriales. Eh, hoy es un espacio de capacitación y de recuperación de saberes. Eh, ahora estamos trabajando con lo que es eh, el formato de la Escuela de Agroecología. Eh, este predio es, es la casa una de las casas madres de la campaña del Currículo Global este, es una de las primeras casitas de los primeros hábitats que, que tiene la campaña del Currículo Global. Y desde la Escuela de Agroecología estamos traccionando diferentes cuestiones en temas productivos, tecnologías, este, abonos, fertilizantes, eh, proyectos de sericultura y la idea básicamente es avanzar digamos, en un proceso de formación y lograr este, construir y transformar la realidad este, con estas nuevas concepciones eh, desde los territorios que, que venimos eh, luchando. Eh, ¿Qué tal? Eh, bueno, aquí se está trabajando con un grupo de compañeros, de 12 compañeros. y. Se hace huertas, algo de reciclado y también se hace abonos y recuperando eh, lugares para, para la siembra. Y, y también se acepta la visita de, de chicos cuando vienen como para, para probar, experimentar, digamos, para hacer la huerta, ¿sí? Forma de, de levantar nuestras propias semillas de eh, traemos la memoria el, el primer congreso latinoamericano de educación y economía social aquí porque eso evidenció en términos jurídicos este, en uno de los intentos de usurpación que tuvimos en el predio eh, las fotos y todas las acciones que estaban desarrolladas en el predio nos ha servido digamos como prueba contundente nosotros después de eso hemos pasado a otros conflictos. Hoy hemos superado la, la etapa del conflicto. Este, eh, estamos posicionados ya en las cinco hectáreas y este, hay otras viviendas de los compañeros y las compañeras y al fondo se ha decidido en este último campamento de agroecología y economía social eh, brindar eh, 12 lotes a los jóvenes de la organización así que bueno, todo esto potenciamos, saludamos a la... Seguimos entonces con nuestro compañero brasilero, Gustavo Oliveira que realiza reflexiones teóricas desde su práctica concreta en economía social y solidaria y buen vivir We continue with our Brazilian colleague Gustavo Oliveira, who uh, shares with us theoretical reflections from his practice on solidarity economy and well-being. Seguimos com nosso colega brasileiro Gustavo Oliveira, que faz reflexões teóricas a partir da sua prática em economia social, solidária e bem-viver. Olá, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. E eh, yo soy Gustavo Olivera. Eh, soy originario de Brasil y actualmente vivo y trabajo acá en México, en la Ciudad de México. Este quisiera antes de hablar tantito más sobre mi persona eh, agradecer y decir que es un honor. Eh, haber aceptado la invitación en nombre de la compañera eh, tan dedicada, este, tan luchadora, que es Claudia Álvarez de Argentina, este, para estar acá eh, utilizando un espacio para compartir un poco de mis experiencias, también mis reflexiones en el campo de la economía solidaria y del buen vivir. ...sobre todo en América Latina. Eh, decir que poder estar participando de esta Cátedra Libre del Buen Vivir... Eh, ...si de verdad, de verdad me da mucho gusto eh, eh, poder estar acá utilizando este espacio... Eh, ...en una iniciativa tan eh, eh, desafiadora... Eh, por complejo que es organizar un, una cátedra, un, cu, un curso como ese eh, con una diversidad tan grande de, de organizaciones, instituciones que acá estamos hablando por lo menos de la Universidad del Buen Vivir mismo y su campaña por el currículum global de la economía solidaria y del Buen Vivir también de la Universidad de la Diáspora Africana este, también del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, así como de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Este, como les comentaba, eh, yo me llamo Gustavo Olivera, actualmente vivo en México porque estoy eh, como profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, este, donde estoy enseñando y sobre todo especialmente investigando eh, en este momento sobre pueblos indígenas, sus dinámicas tanto económicas como políticas eh, y estoy acompañando tres pueblos indígenas entonces acá de México. Este, pero la invitación de Claudia me llega mucho más, no por este lugar o este rol académico sino que por mi experiencia eh, como parte del movimiento de la economía solidaria brasileña este, por eso es muy importante empezar comentando que desde mi ciudad de origen que está en el extremo sur de Brasil y que se llama Nuevo Hamburgo este, yo soy parte de un grupo de consumo responsable que se llama Grupo Arazá de Consumo Responsable. Y por ser parte de este grupo, también actualmente soy parte de una red nacional que se llama Red Brasileña de Grupos de Consumo Responsable. Este, y por ser parte de esta red, entonces yo he representado la red en toda la construcción y organización de la sexta plenaria nacional nacional de economía solidaria, que la estamos llevando a cabo eh, por estos meses, ya la estamos construyendo desde hace mucho, pero que la estamos llevando a cabo eh, en estos meses, tuvo una primera etapa virtual en línea en el último mes de agosto este y ahora estamos preparando organizando una etapa, una segunda y última etapa eh, que será llevada a cabo en este entonces de forma presencial en Brasilia este, en el, los primeros días del mes de diciembre. Este, al decirles todo eso, eh, quisiera hacer énfasis que no estoy acá hablando en nombre eh, del movimiento de la economía solidaria brasileña, tampoco de su sujeto político colectivo que es el Foro Brasileño de Economía Solidaria, sino que estoy hablando como un militante, como un activista, como un investigador comprometido, eh, hacedor de economía solidaria y que tengo algunas eh, reflexiones, eh, quiero creer, eh, interesantes para compartirles sobre el tema de este encuentro específico que es pensar desde distintas latitudes, desde distintas geografías, cuáles son los puntos claves que deben estar, que deben hacer parte del currículum global de la economía solidaria y del buen vivir. Entonces, después de todo eso, de presentarme, de hablar un poco de las organizaciones, eh, movimientos que soy parte, este, pues sí me ocuparé un poco de tiempo para hablarles qué pienso yo desde este hacer y también des, desde este reflexionar alrededor de sobre todo de la economía solidaria brasileña también es importante decir que, pues sí, ya soy parte de algunas iniciativas de la economía solidaria acá en México. Acá también soy parte de una cooperativa de consumo. Así que eso también me abre un poco el abanico de, del pensar, del actuar, este, con la condición de poder hablar también con mucho más tiempo y, con, y mucho más involucrado en la experiencia brasileña pero también ya desde este hacer y reflexionar eh, desde acá de México, sobre todo de la Ciudad de México, pero también considerando mis trabajos de investigación, también desde Chiapas, también desde Michoacán, eh, que son además acá de la ciudad, otros dos estados eh, que acompaño experiencias de pueblos y comunidades indígenas. Bueno, este... Yo, yo he pensado que, que, que lo primero que creo que hay que decir este, para que podamos, como economía solidaria latinoamericana, africana, mundial, eh, construir un currículum global que tenga este, potencia transformadora. Yo creo que el primero que hay que, que decir y que hay que reflexionar es alrededor de la idea misma este, de Economía Solidaria y de Buen Vivir. Este, ¿por qué? Porque como muchos otros conceptos y prácticas eh, son dos conceptos, yo incluso me siento un poco más al gusto de hablar más específicamente de Economía Solidaria porque es un, es un lugar, eh, sea desde la investigación, sea desde mi propio hacer. Que, que ya ando a más tiempo, que ya tengo eh, reflexiones un poco más consolidadas para compartirles, pero obviamente también la idea de buen vivir y la práctica del buen vivir pues totalmente relacionada con la de economía solidaria. Entonces creo que no hay prejuicio eh, de que yo me enfoque más en la idea de economía solidaria. Entonces, como les decía... Eh, yo creo que es importantísimo empezar pensando qué es la economía solidaria. Por lo menos desde algunas líneas más generales, porque obviamente pues hablar, decir economía solidaria significa eh, hablar y decir un montón de cosas, un montón de sujetos y sujetas, un montón de sectores eh, económicos, este, un montón de formas de organizar el trabajo y mismo de organizar lo que es más específico de lo político este, pero yo creo que hay una discusión eh, que, que, que sí debe ser llevada en cuenta eh, en la construcción, eh, en la continuación no porque eso ya es una campaña que viene desde hace rato pero en la continuación de la construcción de los puntos eh, eh, importantes del currículum global, o sea, sería entonces pensar qué es la economía solidaria. Y aquí me gustaría regresar un poco en la historia del desarrollo de este concepto en, la, en Latinoamérica. Este, obviamente aquí para, para mencionar, ¿no? o sea, los, los autores que han empezado eh, con, a, a reflexionar y a escribir y a conceptualizar eh, qué, qué es, ¿no? O qué era y qué es hoy día este la economía solidaria y aquí estamos hablando por lo menos de Luis Raceto de Chile, este de Coraggio de Argentina, este y de Paul Singer de Brasil. Este, que primero con Raceto con la idea de una economía de la solidaridad eh, desde fines de los años 1980 entonces empiezan a sistematizar reflexiones alrededor del tema y también Coraje en Argentina más o menos en la misma época y ya Paul Singer que ya desde antes incluso pero en que, que en aquel entonces pues hablaba mucho más de un de socialismo de transición al socialismo este de un socialismo autogestionario etcétera pero aquí yo quisiera hacer énfasis que todos estos tres autores, desde Chile, Argentina y Brasil, se han dedicado muchísimo a sistematizar, a organizar, a lanzar luz a las características de lo que luego vendría a ser la economía solidaria, destacando la capacidad de solidaridad, la capacidad de cooperación la capacidad de organizar el trabajo de otra manera. Pero desde mi punto de vista, por lo menos, creo que hizo falta, un poco de falta, un carácter más disruptivo, un carácter más, podríamos decir, si uno quiere, revolucionario en, las, en el desarrollo conceptual y de reflexiones de esta que a mí me gusta llamar primera ola. Eh, o podría ser incluso el concepto más tradicional de la economía solidaria por lo tanto desde fines de la década de 1980 este porque al digamos al parar ahí, al no avanzar más allá de, de sistematizar las dinámicas propias de lo que entonces pasábamos a llamar economía solidaria, eh, sí, estos autores abrieron paso a, a un desarrollo muy efervescente del concepto, agendas de pesquisa, de, de investigación interesantísimas, este, pero a mi parecer hizo falta un carácter más disruptivo, más eh, revolucionario de los conceptos planteados por estos tres autores. Ya hace menos tiempo, este, hemos visto algunos desarrollos que han intentado alcanzar este lugar, este, esta característica, este carácter un poco más revolucionario, disruptivo y que es lo que yo estoy arriesgando llamar de una mirada de, de anticolonial o una mirada de inspiración anticolonial. Y aquí yo estaría hablando de compañeras académicos, o sea, que han desarrollado reflexiones sobre el tema. Eh, podría citar aquí por lo menos la amiga eh, eh, y académica y militante Laura Collin, de Argentina, pero que también vive acá en México. También este, la idea de solidaridad económica del profesor eh, Boris Marañón, ...también acá peruano... ...pero también residente acá en México... ...de otro colega muy querido... ...con la idea también de... ...una... ...organización no capitalista de la vida... Eh, ...y aquí estoy hablando con Eduardo Aguilar... ...mexicano... ...este... ...y otras tantos y, y tantas... ...que han desarrollado una mirada... ...de característica más totalizante... ...o sea... Que, que busca cambiarlo todo desde este hacer, desde esta otra economía eh, que es una economía de características radicalmente opuestas a la, a, a la economía capitalista y de mercado y que debería desde mi punto de vista considerar este cambiarlo todo, considerar su capacidad totalizante, considerar que las experiencias de economía solidaria no pueden ser eh, eh, nada más que fenómenos aislados, sino que deben eh, articularse en redes locales, regionales y mundiales con el sentido de cambiar, de transformar la, la diversidad de estructuras de poder y dominación que dan, eh, eh, eh, que dan eh, eh, arquitectura, o sea, que garantizan hasta la fecha la arquitectura de las estructuras de poder y, de, y, do, y dominación del sistema capitalista. Entonces una primera cosa que yo creo que es muy importante considerar en el, en el currículum global eh, de la economía solidaria y del buen vivir es que un concepto que nos ayude desde el punto de vista de las luchas que trabajamos a diario, un concepto de economía solidaria pero también un concepto de buen vivir Deben ser conceptos radicalmente eh, eh, estructurantes, radicalmente eh, disruptivos y radicalmente revolucionarios, para tanto deben ser conceptos que consideren eh, la característica totalizante, sea de la economía capitalista, sea de su... De su contra hacer, ¿no? Que sería las otras economías, la economía solidaria y el buen vivir. Este, al reflexionar sobre eso, eh, seguramente acá estamos hablando de, de, un, de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo es esta, eh, cómo hacer en el cotidiano esta economía solidaria de característica totalizante? Y de característica transformadora Que tenga potencial y capacidad De cambiarlo todo Sobre todo y especialmente Primero las dinámicas De organización de los, de los Recursos materiales y del Trabajo, o sea un trabajo que sea Un trabajo emancipador eh, En contra del trabajo Alienante eh, Que es el trabajo Capitalista este, Pero aquí Y ya acercándome de, de mi tiempo este, quisiera hacer énfasis eh, en, por lo menos eh, en la idea de autogestión para empezar este, pero también qué implica pensar en la autogestión más allá de cada uno de los grupos de trabajo colectivo asociado que son los grupos la gente misma que se organiza para trabajar Aquí tenemos un reto muy importante, un desafío muy importante que sería pensar qué es la autogestión hacia adentro de cada uno de los grupos de trabajo colectivo asociado que nos hemos acostumbrado a llamar economía solidaria y qué sería una idea de autogestión hacia afuera con capacidad totalizante. Y aquí para hacer el enlace con lo que les acababa de plantear anteriormente, un reto muy importante y que sabemos que es un reto muy difícil de mantener de, de, de alcanzarlo o, o de saltarlo es mantener a diario cotidianamente la autogestión funcionando o sea la autogestión no se establece por mágica sabemos que es una forma de organizar el trabajo eh, muy costosa muy difícil este, pero esta mirada hacia adentro es de donde todo parte Yo la, las, en las discusiones desde el movimiento de la economía solidaria brasileña hemos reflexionado muchísimo sobre la capacidad autogestionaria de cada uno de estos grupos de trabajo colectivo asociado entendemos las dificultades y es, y es frente a esas dificultades este, que está puesto el reto actual de la economía solidaria a mi parecer o sea, cómo garantizar que la autogestión funcione este, que todas las y los trabajadores sean trabajadores gestores y no simplemente trabajadores con un gestor o una gestora que está por encima este, entonces aquí hay un primer reto cómo este, mantener eh, funcionando cotidianamente la autogestión hacia adentro de cada uno de los grupos de trabajo colectivo asociado. Este, pero este reto no termina ahí, se si amplía y se si complejiza este, a la medida que pensamos en esta transición de lo que yo comentaba al principio como el concepto más tradicional y el concepto de inspiración anticolonial porque necesitamos un puente, necesitamos dar este salto de la autogestión hacia adentro de cada, de cada uno de los grupos a una autogestión totalizante eh, para poder vislumbrar una sociedad autogestionaria, una sociedad autónoma, una sociedad socialista autogestionaria si uno quiere, y que solo se confirmará eh, a partir de este salto de la autogestión hacia adentro para una autogestión hacia afuera y hacia adentro. Y este salto, desde mi punto de vista, y así termino, eh, solo será posible desde un horizonte comunitario. No se trata aquí de rechazar eh, por completo el Estado, los gobiernos, las políticas públicas, eh, tampoco de no ver que, que el Estado y los gobiernos tienen su importancia, pero yo estoy eh, reflexionando muchísimo en los últimos tiempos que podríamos poner un poco más de atención, un poco más de énfasis en lo que es comunitario, en este horizonte comunitario, en los vínculos eh, de, entre personas y entre personas y naturaleza, que tenemos capacidad... De, de crear y fortalecer desde, el, desde este horizonte comunitario, porque ahí tenemos la chance de alcanzar la autogestión en nuestras propias manos, porque ya cuando empezamos a pues, meter ahí la política pública, el Estado, los gobiernos, nos guste o no, pues perdemos en nombre de una lo que podríamos llamar heteronomía, perdemos la capacidad de autonomía y de gobernarnos a nosotros mismos y de organizar la economía de forma eh, local, territorial, este, basada en vínculos fuertes de solidaridad, de cooperación, este, en nombre de esta mirada totalizante de la economía solidaria y del buen vivir. Entonces, yo creo que lo que es muy, muy importante estar presente con énfasis en el currículum global del buen vivir y de la economía solidaria es una característica totalizante, eh, radicalmente transformadora del concepto de economía solidaria y del buen vivir que sea capaz de apoyarnos en la, en la lucha cotidiana a dar este salto de la autogestión hacia adentro, interna, a una idea de autogestión hacia afuera, hacia una sociedad autónoma y autogestionaria. Muchísimas gracias, aquí les dejo y espero con mis reflexiones este, ser un poco de, de combustible a lo que estamos viendo en la Cátedra Libre del Buen Vivir. Muchas gracias. Bueno, también... Ahora vamos a estar con Itzi Armorante Bilbao, que es de la organización El Carcredit y la red de finanzas éticas y alternativas del País Vasco, que realiza una crítica al sistema capitalista y las finanzas, pero con propuestas reales, hacia una educación económica y financiera, social, solidaria, ecologista, feminista y ética. Uh, next. Itziar Morante Bilbao from Elgar Credit and the network of ethical <coughs> and alternative finances of the Basque country will analyze the capitalist system and finance with proposals towards the social, solidarity, ecological, feminist and ethical, economic and financial education. Vamos seguir agora com Itziar Morante Bilbao, da EucarCredit e da Rede de Finanças Éticas e Alternativas do País Basco, que analisa o sistema capitalista e as finanças com propostas para uma educação econômico-financeira, social, solidária, ambientalista, feminista e ética. Estimadas e estimados colegas da Cátedra Libre do Buen Vivir, soy Itziar Morante, coordinadora de proyectos de la Asociación Altar Credit y parte de la Red Vasca de Educación en Finanzas Éticas y Alternativas, Finanzas Saratago. Somos una plataforma que queremos potenciar y difundir la educación en finanzas éticas y alternativas en Euskadi de una manera horizontal y participativa, con el objetivo de convertirnos en, una especie, en un espacio de referencia para todas las personas y entidades que creemos que otra forma de ver el mundo es posible y necesaria. Y un espacio donde se promuevan conjuntamente la reflexión crítica y constructiva de la educación financiera que recibe el alumnado y la sociedad. Financias Aratago parte de la premisa de que la pobreza es causa y efecto de la negación de los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y su erradicación solo, solo será posible a través de la participación y el compromiso de la ciudadanía global con procesos de transformación. Partimos del reconocimiento de que el sistema económico capitalista, regido por las leyes del libre mercado, basado en un crecimiento continuado y en el heteropatriarcado, no es capaz de satisfacer las necesidades básicas de las personas y asegurarles una vida digna, además de ser ecológicamente insostenible. Las consecuencias de las diversas crisis financieras y la creciente desigualdad están poniendo de manifiesto los impactos negativos que la gestión de la globalización financiera y las prácticas de las entidades bancarias están teniendo en la economía y el bienestar de las personas y del planeta. Sin embargo, en los últimos años, la educación financiera ha sido introducida en el currículum de los centros educativos vascos a través de entidades financieras privadas que están intentando imponer su visión a través de materiales, actividades o conferencias en las escuelas, por ejemplo. Desde el inicio de nuestro camino de Finanzas al Tagó, hemos mantenido la hipótesis de que la educación financiera al estar condicionado por estas entidades financieras privadas tiene riesgos evidentes de ser una, una capacitación financiera que perpetúa el modelo capitalista y neoliberal. Para contribuir a superar este paradigma económico de modelo de mercado neoliberal, convertido en el pensamiento económico dominante y presentado como único posible, es relevante mejorar la comprensión sobre la, sobre la crisis actual, contextualizándola históricamente y mostrar las desigualdades que el modelo económico genera, tanto en el interior de los países como entre países, así como entre mujeres y hombres. La tremenda desigualdad es la, directa es la directa consecuencia de un sistema económico avaricioso y sexista, que valora más el bienestar de una élite privilegiada, casi siempre hombres hombres blancos, que una concepción más global y solidaria en favor de las personas y del planeta. Después de la crisis económica, social y ecológica que estamos sufriendo, vemos necesaria una reflexión crítica del modelo de educación, especialmente en temas relacionados con la economía. Con la educación financiera actual, se responsabiliza a las personas de sus resultados financieros y se oculta las injusticias que genera el sistema y las malas prácticas y abusos que comete la banca tradicional. En resumen, se pone el foco en la capacidad individual para hacerle frente y no en la respuesta colectiva para exigir mayor transferencia, transparencia perdón, y protección jurídica. Ante todos estos atropellos, consideramos que se precisa, por tanto, una ciudadanía más comprometida, con más conocimiento y con capacidad de criticar y reclamar enfoques, visiones y propuestas concretas que incorporen las bases estructurales para el desarrollo humano desde un enfoque de derechos humanos, aspecto focal de una economía justa. La educación que proponemos desde Finanzas Aratagó busca conectar realidades locales y globales, identificar estrategias y actores comunes que favorezcan el desarrollo humano, ya que solo cambiando el modelo dominante de desarrollo económico, la humanidad puede, por ejemplo, implementar la Agenda 2030. La pretensión final de Finanzas Aratagó es promover una educación económica y financiera social, solidaria, ecologista feminista y ética, con la generación de alianzas locales y globales entre el profesorado y agentes de transformación. Y esto solo es posible fortaleciendo y visibilizando, impulsando los procesos participativos y elaborando conjuntamente herramientas para la inclusión de recursos educativos en un currículum educativo global, mientras se promueven en espacios de educación no formal para la capacitación y sensibilización local-global. Se necesita una enseñanza económica que favorezca la participación política, que enseñe a comprender por qué se toman las decisiones tanto a nivel internacional como en casa. Se necesita una educación financiera holística. La educación debe ser entendida desde una visión global, comprometida, responsable y transformadora de las personas para el beneficio del conjunto del planeta y en la transformación a otros mundos posibles más justos. La economía social y solidaria reivindica la economía como un medio, y no como un fin, al servicio del desarrollo personal y comunitario, y como un instrumento que contribuya a la mejora de la calidad de la vida de las personas y del entorno social. Una concepción que hunde por tanto sus raíces en una consideración ética y humanista del pensamiento y de la actividad económica, que coloca a las personas y a la comunidad en el centro del desarrollo. Esta perspectiva convierte a la economía solidaria en una práctica fundamental, transformadora, dado que confronta con el modelo convencional de la actividad económica en el mundo, concediendo a las personas sus necesidades, capacidades y trabajo un valor por encima del capital y de su acumulación, a la vez que reivindica un modelo socioeconómico más redistributivo y equitativo. finanzas Aratagó forma parte de la campaña por un currículum global de la economía social y solidaria. En resumen, desde nuestra red, después de asistir a la crisis social, económica, ecológica, civilizatoria, etc., o de ver cómo se intenta imponer un plan de educación financiera a todas luces infructuoso, Valoramos una economía creadora de posibilidades, para lo que habría que efectuar un cambio de rumbo para reajustar la educación, para conseguir crear la persona consciente de sus capacidades. Es que ricasco, muchas gracias por vuestra atención y seguimos construyendo. Invitamos también a colegas del Grupo de Educación para el Emprendimiento Transformador que. Desde Escocia, Suecia, Países Bajos y Finlandia comparten sus prácticas. We also invited colleagues from education for transformative entrepreneurship from Scotland, Sweden, the Netherlands and Finland to share their practices. Nós convidamos também nossos colegas da educação para o empreendedorismo transformador da Escócia, Suécia, Holanda e Finlândia para compartilhar suas práticas. Hello, I'm Sarah Dodd, I'm Professor of Entrepreneurship at Strathclyde University. To live well, to live with, in and through well-being, to flourish, is according to Aristotle to attain Evdemonia, a good spirit. Evdemonia, this good life force, grounds virtue, goodness, in the practical wisdom of the everyday. Today's eudaimonia knots together the everyday practical wisdoms of social justice for planet, people and place in transformation to a just economy. Enterprise education and entrepreneurship research were rooted some 40 to 50 years ago in a desire for alternatives to the then dominant global giants of mass manufacturing, the homogenizing multinationals, suppressing autonomies and diversities. We sought smaller, more sustaining, more locally responsive, kinder ways of being in business. Ironically, half a century later, entrepreneurship itself has become the modern global narrative of power and uniformity. We seek now a return to our own roots and the Evdemonia, the living well, which this can bring to people, place and planet. Hi, I'm Karin Berglund, professor at Stockholm Business School at Stockholm University. Entrepreneurship education to me implies providing students with knowledge about entrepreneurship, thus avoiding to make a template on an entrepreneurial ideal in which students try to fit in. In my lectures, I often stress how entrepreneurship has shifted from economic growth to societal progress. Whilst this is positive, it may also lead to normalization of excluding features of entrepreneurship. But teaching about entrepreneurship, we can give students a better understanding of how to move from playing By the rules to playing with the rules of the game, so that it fits their own ideals and ideals for how to meet the challenges of the global society. Hi, I am Karen Verduijn from Vrije Universiteit Amsterdam, Associate Professor. So, a Buen Vivier inspired entrepreneurship education to our mind involves placing it in its wider planetary context. It is for us more far-fetching, more radical also than just creating awareness. It is about environmental justice, giving the more than human a right and a role in knowledge production. This is about forging entrepreneurial relations with earth, land, sky, water and woods. Think nature-based ventures but also environmental activism and fair transitions to green economy and generally the environment as a living lab for learning. Imagine a walk in the park with students, pondering about how the plants, trees, rocks, play a role, have a life, have a voice and how we could consider a human flourishing within the boundaries of nature's flourishing. Hello, my name is Sergio Alagi Arias. I am an entrepreneurship teacher in ES Fernando that is a high vocational school in Coruña, Galicia. According to the transformative enterprise education perspective that we are developing, we think that a curriculum of Buen Vivir should engage and work with local, with the small, the debates, the periphery, from urban outskirts to isolated countryside. And we should work with, and not only in behalf of, undervalued places and spaces, and of course their inhabitants. We talk about those whose voices are heard, those whose bodies aren't seen, even if they are there and they always have been. We talk about the necessity of academia to face Eurocentrism and colonialism from the mainstream discourses, according to WMVB. We embrace thoroughly the epistemologies of the South as a first step to make amends to those who have been historically ignored and silenced. Hello. My name is Ulla Hütti and I'm a professor in entrepreneurship at the University of Turku in Finland. Uh, for the curriculum of Buon Vivir, transformative enterprise education suggests the need but also great opportunities for diversifying the learning experiences. While enterprise education uh, in many contexts is identified to have multiple and diverse uh, aims, reaching beyond business and venture creation. It is striking how usual it still is to use business and entrepreneurial ventures as the learning vehicles. Thus there seems to be many missed opportunities to work with arts or nature, to engage with activists, for example, in order to spur creativity and entrepreneurial behavior of uh, the learners. So my name is Sarah Jack and I am the Jacob and Marcus Wallenberg Professor of Innovative and Sustainable Business Development at Stockholm School of Economics in Sweden. I am also Professor of Entrepreneurship at Lancaster University in the UK. In wrapping up this session, what we would really like is for you to read and reflect on the project and the ideas just discussed here and think through what do they represent and stand for in terms of the work that you are engaging in. Entrepreneurship is increasingly important and is seen by many as a way to build back and or rebuild after the crisis many of us have been and are living through. But if we are to be better, then we really need to reflect on how this plays out in the way we teach and educate people about entrepreneurship and its practice. The terms we use, the examples we offer and their inclusivity. Through this project, we look to bring change and to encourage people to do things differently than we have done them before, to make the world a better place for all, to embrace our environments with a view to sustaining them through time, but also to engage all those who might be living at the margins. What we want is to be better and much better than we have been in the past. And that's the key thing. Please do get in touch to share your thoughts, experiences and engagements with the work we are undertaking. En behalf of the team, I thank you for engaging and for giving us this opportunity. Finaliza entonces esta clase con la red de educadores y educadoras por una ciudadanía global con enorme riqueza y prácticas desde un currículum transformador para el buen vivir, junto con otros movimientos en favor de una educación transformadora. Como el movimiento por la meta 4.7 de los objetivos del desarrollo sostenible, Caidara, Global Express, Calidoscopio, la vida en el centro de centros, centros educativos transformadores y muchos más, que la disfruten esta clase. This class ends with the network of Educators for a Global Citizenship sharing with us a transformative syllabus for Buen Vivir together with other movements working for a transformative education, such as the movement for the target 4.7 of the SDGs, Kaidara.org, Global Express, Kaleidoscopio, Life at the Center, and Transformal Educational Centers, uh, features and proposals to move forward. We invite you to watch class two to continue the dialogue. Esta aula termina com a rede de educadores e educadoras por uma cidadania global, compartilhando conosco um currículo transformador para o bem viver junto com outros movimentos em prol de uma educação transformadora, como o Movimento pela Meta 4.7 dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, Kaidara.org, Global Express, Caleidoscópio, Vida no Centro do Centro, Centros educacionais transformando, características y propuestas para seguir en frente. Convidamos a usted a assistir a Aula 2 y acompanhar acompañar el debate. Queridas compañeras y compañeros en este camino hacia el buen vivir, os saludamos afectuosamente desde España, siempre cercanos a ustedes. La red de educadoras y educadores para una ciudadanía global es un espacio de encuentro de docentes y educadores. Nuestro crecimiento y cohesión como red viene tanto de los procesos de autoformación compartidos cuanto del aprendizaje que realizamos en alianza con nuestro alumnado, visibilizando realidades que no llegarían al aula si no las llevamos y construyendo con nuestros chicos y chicas copartícipes de la transformación social tan necesaria como urgente nuevas narrativas que posibiliten unas relaciones más justas y fraternas. Desde esta reflexión en red de nuestra práctica docente, queremos aportar unas pistas, claves o pilares para el currículum del buen vivir. Como educadores que somos, denominamos currículum a todo lo que hacemos día a día con nuestras alumnas y alumnos y lo que aprendemos todas y todos juntos. Todo lo que llevamos al aula cuenta, también el cómo y el propio proceso. Entendiendo el significado de ciudadanía global, sabemos el papel fundamental que en la transformación social juega el alumnado. El buen vivir es colectivo, el cooperativo, es bien común, es social. El buen vivir es para todos sin dejar a nadie atrás. El aula es un espacio privilegiado y seguro donde se acompaña, se exige, se acuerdan normas, se reconocen los logros, se evalúa y se proponen medidas de mejora. Nos permite encontrarnos y salvar brechas y desigualdades. El mensaje más claro que queremos transmitirles a nuestros chicos y chicas, a nuestros compañeros de claustro, a los docentes y educadores con los que nos vamos a encontrar es, no estás solo, no estamos solos. De ahí la convicción de que nuestros centros educativos son espacios transformadores, y el currículum forma parte de la cultura de centro que aspira a ser democrática en los espacios y en los saberes. Un currículum transformador para el buen vivir incorpora en el qué, cómo, dónde, por qué y para qué la justicia global y los derechos humanos, la equidad de género y la coeducación, la interculturalidad e inclusión, el aprendizaje socioemocional, el aprendizaje significativo, experiencial. Un currículum transformador está atento a las relaciones de poder y de cuidado, es crítico con el modelo económico existente y sus patrones de consumo y producción insostenibles, promoviendo y fortaleciendo acciones que representen alternativas a este modelo. Un currículum transformador hacia el buen vivir nace con voluntad de servicio, de servicio a la comunidad, porque se desarrolla en la escuela, un espacio de encuentro, reflexión crítica de cuanto nos acontece, de diálogo para crear estructuras que queremos sean de paz, de justicia social, horizonte de felicidad y amor. Un currículum para el buen vivir visibiliza el sistema global del que formamos parte, profundamente injusto por excluir a la mayoría de la población mundial y condenarla a la violencia y la miseria. El currículum debe suponer una toma de conciencia del funcionamiento de este sistema y someterle a una profunda crítica que nos permita imaginar otras alternativas de conocimiento, organización social y económica, donde las personas sean un fin en sí mismo y sean protagonistas de una vida en común respetuosa con su entorno. La educación transformadora está enfocada hacia el buen vivir, valora la satisfacción de necesidades, los sujetos colectivos, las relaciones de interdependencia, la complementariedad en lugar de la competencia y busca la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Por tanto, el currículum se va construyendo en tensión continua entre el horizonte de desarrollo competencial que las instituciones nos van marcando y la necesidad de flexibilizar cuando la realidad problemática nos impone con urgencia conocer la complejidad de las situaciones y comprometernos en la búsqueda y puesta en práctica de alternativas. Como son tantos los frentes que se abren en la escuela y como hay tanta diversidad de saberes, intereses y necesidades, son muy importantes las estrategias de metacognición que busquen los elementos comunes, las raíces ...de ese sistema global injusto. Es imprescindible sentir que hemos optado, que hemos elegido... ...que no podemos abarcar todo, que nos gustaría contar con más tiempo... ...pero que vamos avanzando y le hacemos frente con optimismo... ...al pensamiento acrítico, consumista y dominante... ...al pensamiento único y catastrofista. Por todo esto, el buen vivir nos ofrece posibilidades curriculares... ...que nos permiten hacer propuestas educativas con objetivos contenidos y metodologías transformadoras para un desarrollo sostenible, social y medioambiental. Nos invita a trabajar en la búsqueda de prácticas educativas transformadoras que desde el currículum logren empoderar a nuestro alumnado, despertar su conciencia crítica y le mueva a un compromiso social desde la esperanza. Nos mueve a crear y visualizar alianzas y movilizar recursos, contar con todos. Alumnados, familias, agentes sociales, incorporar a la comunidad y el entorno en la escuela a través de potencial educativo y del conocimiento de la propia comunidad, familia, abuelos, etnias, culturas, del movimiento asociativo, la educación no formal y las instituciones que promueven el bien común. Nos permite poner en práctica un rasgo fundamental de la ciudadanía global, la inquietud que nos mueve a buscar soluciones resilientes a los desafíos y retos que enfrentamos entre todas. Todo lo que hacemos cuenta, lo que no hacemos también. La red se suma y forma parte de otros movimientos en favor de una educación transformadora como el movimiento por la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les invito a conocer algunos ejemplos de nuestra propuesta educativa más reciente como red que se pueden encontrar en la plataforma caidara.org para terminar expresar el nombre de la red que nos sentimos afortunadas por habernos encontrado con ustedes compartiendo esta tarea educativa transformadora hacia el buen vivir que tenemos entre manos un fuerte abrazo desde españa ahora vamos a pasar a las conclusiones la clase 2, como habrán visto, tiene diversidad de propuestas y miradas hacia un currículum del buen vivir, porque nuestras prácticas educativas son múltiples y diversas también. Por eso nos interesa reforzar las consultas populares. Aquí tienen el enlace. Y presentaciones que realizamos en el Foro Social Mundial de México 2022 y en Claxo 2022 con el panel saberes y epistemologías del buen vivir del eje 12 que se denomina epistemologías del sur que pueden volver a ver en el enlace. So now we will talk about the conclusions. Class 2 as you have seen has a diversity of proposals and views towards the syllabus of buen vivir because our educational practices are multiple and diverse. That is why we are interested in reinforcing the public consultations and presentations that we made at the World Social Forum in Mexico in 2022 and in Claxo in 2022 with the panel of knowledge and epistemologies of Buen vivir in the axis 12 epistemologies of the south for both things you can watch the link in the description A clase 2 como vocês viram tem uma diversidade de propostas e visões para um currículo do bem-viver, porque as nossas práticas educativas são múltiplas e também diversas. Por isso, nos interessa reforçar as consultas populares e as apresentações que fizemos no Fórum Social Mundial no México em 2022 e no Claxo 2022, com o painel Conhecimento e Epistemologias do Bem-Viver no eixo 12, que são as epistemologias do Sul. Que você puede ver nuevamente ambas las informaciones en los links disponibles en la descripción de ese vídeo. Siguiendo con las conclusiones, decimos que por una economía social, solidaria, popular, campesina, indígena, afirmamos que hay múltiples formas de aprender y de enseñar. El aula es la milpa, el aula es el monte, el aula es la feria, también el aula es la escuela, la universidad. Debemos defender, rescatar los currículums locales, comunitarios, populares. Por eso estamos haciendo Costureros EcoSol, donde recuperamos nuestras epistemologías. El currículum de la economía social solidaria debe ser feminista, no patriarcal, decolonial, no capitalista. Y también que para cualquier ciclo de educación formal, inicial, secundario, terciario, superior universitario las actividades en el aula presenciales o virtuales deben articular con proyectos con iniciativas y con propuestas reales we must also say that for indigenous peasant popular solidary economy we affirm that there are multiple ways of learning and teaching the classroom is the milpa the classroom is the forest the classroom is the fair The classroom is also the school or the university. We must defend and rescue the local popular, popular community syllabi. And that is why we are making ECOSOL, where we recover our epistemologies. The syllabus in social solidarity economies must be feminist, non-patriarchal, decolonial, non-capitalist. For any cycle of formal education, whether initial, secondary, Terciary or higher, classroom activities, either face to face or online, should be articulated with real projects, initiatives and proposals on the ground. Para una economía social solidaria social solidária popular, camponesa, indígena, afirmamos que existen múltiplas formas de aprender y e ensinar. A sala de aula é a milpa, a sala de aula é a montanha, a sala de aula é a feira. A sala de aula também é a escola, a universidade, e devemos defender, resgatar os currículos populares da comunidade local. Por isso, estamos fazendo kits de costura EcoSol, onde recuperamos nossas epistemologias. O currículo da economia social e solidária deve ser feminista, não patriarcal, decolonial, não capitalista. Também que, para qualquer ciclo da educação formal, inicial, médio, superior, universitario, las actividades en sala de aula presencial o virtual deben articularse con proyectos, iniciativas, propuestas, reales. En el currículum de la economía social y solidaria, las finanzas éticas, la moneda social, los bancos comunitarios, la agroecología, la soberanía energética, alimentaria, entre otras, deben ser parte de proyectos socioeconómicos. Por eso afirmamos que se deben reconocer las epistemologías comunitarias, los conocimientos barriales, ancestrales, provincianos, los aprendidos de la práctica, los que nacen con las experiencias donde el conocimiento declarativo, decir cosas, o leer cosas que dijeron otros y otras, debe dar paso a al conocimiento de valores y al conocimiento procedimental, al conocimiento del la hacer, la acción, cualquiera sea el nivel educativo. Así es que pueden adherir a los 17 principios de la campaña por un currículum global de la economía social y solidaria que está en diversos idiomas. Y acá le dejamos el enlace. En el la for social economy, éticas finances, social currency, community banks, agroecology, energy sovereignty among others, should be part of socio-economic paths. That is why we affirm that epistemologies should be recognized. Knowledge, neighborhood knowledge, ancestral knowledge, provincial knowledge, practice-based knowledge, those knowledges born from experience where oral knowledge that is saying things or reading things that others have said Must be recognized, and it must give way to the knowledge of values and procedural knowledge, to the knowledge of doing, action, whatever the educational level. So you can adhere to the 17 principles of the campaign for a global syllabus of the social solidarity economy, which is in several languages. For that, you have also the link uh, below. da economia social e solidária, finanças éticas, moeda social bancos comunitários, agroecologia, energia e soberania alimentar, entre outros, devem fazer parte dos caminhos socioeconômicos. É por isso que afirmamos que as epistemologias comunitárias devem ser reconhecidas, saberes, vizinhos, ancestrais, provincianos, os aprendidos na prática, os nascidos com a experiência, onde o saber declarativo, dizer coisas ou ler coisas que outros disseram, deve dar lugar ao conhecimento de valores, e conhecimento processual, conhecimento do fazer, da ação, seja qual for o nível educacional. E eles podem aderir aos 17 princípios da campanha por um Currículo Global da Economia Social Solidária, que está disponível em diferentes idiomas, no link é, disponível nas informações desse vídeo.